Dónde pongo yo el foco cuando estoy haciendo lanzamiento? Eso es algo que casi nadie hace. Yo llevo implementando desde el primer lanzamiento. Antes de llegar a la clase online, ¿qué hay? Directos. directos. Estos directos son al azar, son. Dani, me apetece hacer un directo, entro aquí, me tumbo, me. No. ¿En qué me baso yo para hacer estos directos? ¿Qué es lo que hago los directos? Objeciones. Objeciones. Pongo. Problema y deseo. A lo de los problemas, a lo del deseo le presentó testimonios. Todo. Todo. Y en cada uno de ellos creo esta palabra que a mí me gusta mucho. Ay. Porque esto es un gatillo mental. Porque si alguien está todos los puñeteros días diciéndote... Oye, día 29 va a haber algo que no te lo puedes perder. Oye, día 29, día 29, día 29. Y tú no dejas de ver el día 29. Tú llegas el día 29 y puedes tener el plan que tengas. Que tú estás ahí. Porque no te lo quieres perder. Caso de Vero, por ejemplo. Primera edición de la incubadora de lanzamientos. Hasta arriba. Yo he muerto de miedo, no sabía ni cómo iba a ser mi primera edición... Digo, entrarán personas, ¿no? Y llega y recibe un mensaje por Instagram de, Vero de Lima. ¡Oye, Dani! ¿Va a quedar grabado? ¿Y qué te respondí, Vero? Eh, todavía no lo sé, pero si realmente te yo te puse... Eh, para mí es muy complicado ese día. Me dijiste, si realmente te interesa, vas a buscar la manera de estar. ¿Qué es lo que yo estaba buscando en Vero? Si realmente te interesa, tú vas a buscar la manera de estar. ¿Qué he buscado yo en Vero? Compromiso. Compromiso. Cuando entiendas de una puñetera vez que los lanzamientos no dejan de ser una muestra de compromiso desde el minuto uno hasta que compran, el juego cambia. Todo son microcompromisos microcompromisos todo te aparece un anuncio primer compromiso le das clic vas a una landing page pon tu nombre y tus apellidos cuando te registras segundo microcompromiso si ves los directos tercer microcompromiso si estás en la clase online cuarto agenda la <risa> entrevista cinco y cuando has cuando has escalado tanto cuando cuando cuando has subido tan alto, y ves el Everest tan cerca, no puedes echarte para atrás. Cuando te has comprometido tanto, cuando, cuando has dicho, voy a por esto, quiero esto, y estás a un solo paso, son tantos los compromisos que has dado, que no te das la vuelta atrás, que vas con todo. Micro compromisos desde el minuto uno. ¿Por os digo que en la llamada debéis poner la reserva? Porque la reserva no deja de ser otro microcompromiso. Demostrado después de más de 3.000 entrevistas que habré hecho, que persona que no deja una reserva, 90% de veces, no te va a comprar. No te va a comprar. ¿Por qué? Porque no hay un microcompromiso. Yo dejé de, de, de hacer las cosas gratis con la agencia, porque si la otra persona no ponía de su parte, no hay compromiso. No hay compromiso. Siempre tiene que haber un compromiso por ambas partes. Y el compromiso, la gran mayoría de las veces, de las veces, es el dinero. El dinero. Clave. Tener compromiso.